Buenos días familia, yo soy Luis Arón Trío, estudiante de cuarto año de medicina aquí en los Estados Unidos. En un mes me gradúo y ya me aceptaron para la residencia y nos vamos para Greeley, Colorado. Mis padres son de Chihuahua, México, yo nací aquí en los Estados Unidos, pero este video lo quiero hacer para motivar a estudiantes que quieren perseguir la profesión de doctor. Es una de las profesiones más bonitas en este mundo y para cuidar a nuestra gente. Primeramente vas a tener que sacar una licenciatura. Yo tengo licenciatura en biología y me especialicé en química y tengo otra licenciatura en español. Arriba de esto, necesitas tomar unas clases de requisito. Biología dos semestres, física dos semestres, química dos semestres y química orgánica dos semestres. Todas estas con laboratorio. Un semestre de bioquímica, dos semestres de inglés y dos semestres de matemáticas. Aquí puse otras clases que yo recomiendo que ustedes tomen para hacer la escuela de medicina un poquito más fácil los primeros dos años y esto incluye genética, bioestadística, anatomía y fisiología y claro psicología y sociología. Quiero agregar que no necesita sacar licenciatura en algo que sea científico, puede ser en comunicaciones, historia, sociología. Algo diferente, pero estos son los requisitos que sí necesitas tomar para la mayoría de las escuelas. La segunda parte va a ser tomar un examen estandarizado que se llama el MCAT, Medical College Admissions Test. Esto fue lo más difícil para mí y las diferentes secciones del MCAT son química y física, cuestiones críticas de lectura, psicología y sociología y biología y bioquímica. Yo les recomiendo a las estudiantes tomarse 2-3 meses sin trabajar, enfocarse 100% en este examen. Es más y más competitivo ser aceptado a la Escuela de Medicina y necesitas sacar buen grado en este examen para incrementar tus posibilidades de ser aceptado. El tercer componente del que yo quiero hablar es la experiencia clínica y esto fue lo más competitivo de mi aplicación. Yo empecé en el colegio a ser voluntario en una clínica cada miércoles por cuatro años antes de aplicar a la Escuela de Medicina eh, de hispanohablantes y aquí agarré experiencia haciendo vitales, sacando sangre, procesando la sangre, entrevistando pacientes y aquí es donde agarré mis cartas de recomendación y donde yo aprendí que cuidar a mi gente es lo más bonito en este mundo. Si no tienes experiencia clínica, las escuelas de medicina no te van a aceptar. Ellos necesitan saber que tú entiendes lo que es el trabajo de un doctor y los diferentes componentes y cosas que tienes que hacer. En años atrás la investigación no era tan importante para una aplicación, pero como es más y más competitivo, las escuelas les gusta saber que tú sabes cómo hacer investigaciones. Esto no necesita ser en un laboratorio con ratas y moscas. También puede ser entrevistando gente bajo la dirección de un una persona que hace solo investigaciones y esto ayuda a tu aplicación y lo eleva un poquito más sobre los estudiantes que no hacen investigaciones el liderazgo es muy importante y esto puede ser en tu iglesia, en cualquier organización que tú seas parte en el trabajo nomás quieren saber que tú puedes ser un líder porque la medicina es lo que eres especialmente siendo hispano yo soy uno de tres hispanos se me hace en mi clase somos muy pocos y enseñando que nosotros queremos hacer esa persona que ayuda a mover la medicina para adelante para los hispanos ayuda mucho. Pero como digo, no necesitas ser específicamente en medicina, puede ser en diferentes componentes, ni necesitas tener como el título de presidente de la organización. Solo enseñando que tú estás presente, ayudando es suficiente. El sexto componente y una de las más importantes y una de las partes que fue lo más competitivo de mi aplicación fueron las cartas de recomendación. Necesitas agarrar una carta de un doctor. Como trabajé en esa clínica por tantos años, agarré una carta muy bonita de un doctor que trabajaba en la escuela de medicina a la que apliqué. La segunda fue la supervisora de la clínica, que es la que me veía cada miércoles que llegaba al punto y ayudaba en cualquier aspecto que necesitaba la clínica la tercera fue de un profesor de ciencia en la que alteré el ADN de unas moscas y esto enseña poquito de esa investigación y poquito liderazgo y luego la cuarta fue de una profesora de español um, en la que le ayudé con una clase y esto fue también componente de liderazgo so, estoy aplicando varias componentes en una con las cartas de recomendación y esto me ayudó a ser aceptado a la escuela de medicina. El séptimo son los ensayos después de que mandes tu aplicación, diferentes actividades, las investigaciones, las cartas, el MCAT y tienes tu licenciatura, ellos te van a mandar ensayos. Para que escribas por qué quieres ingresar a esta escuela de medicina. Recomiendo que sea muy específico a cada escuela. Me gusta esta escuela porque hacen muchas de estas cirugías. O hacen mucho cuidado primario. O trabajan con muchos hispanos a los que yo quiero cuidar cuando me gradúe. El octavo componente son las entrevistas. Aquí es una de las más importantes partes. Porque si no puedes comunicarte efectivamente con el que te está entrevistando, entonces no quieren que sea doctor. Necesitas tener comunicación excelente con los pacientes y ser claro. Y no necesitas tener todas las respuestas perfectamente. Ellos quieren ver que tú puedes procesar la información que, que te están dando y poder defender lo que estás pensando. Es importante reconocer que cada escuela de medicina tiene requisitos diferentes y vayan a la página de web de cada escuela a la que estén interesados a aplicar. Porque puede variar de una escuela a otra. Si tienen preguntas, por favor, déjenlo abajo en los comentarios. Y suscríbanse si quieren ver más videos en español. Este es uno de los primeros más largos que he hecho. Y muchas gracias por todo. Nos vemos al rato.